Ya son las 11 de la mañana y como todos los sábados empezamos nuestra sesión pública del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Esta, wow. Este día con una invitada de lujo para, pues, para todos los que siguen las actividades del, eh, del observatorio. Y sobre todo para los estudiosos con los fenómenos políticos, la doctora Rosa Isabel Montes Mendoza, a quien le doy la bienvenida, eh, obtuvo su doctorado y su maestría en ciencias políticas y sociales en la prestigiada Universidad de Cambridge, en Gran Bretaña, una de las mejores universidades del mundo. Su director de tesis fue el internacionalmente galardonado sociólogo Anthony Giddings, eh, eh, doctor en ciencias. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana, titulada con mención honorífica y galardonada con, como la alumna con el más alto promedio de calificaciones en toda la historia de esta carrera. 10, no igualado por ningún otro estudiante de esa institución. Es directora general de la consultoría Asesores en Posicionamiento y socio fundador. Durante más de 23 años, ha sido asesora en procesos electorales, incluyendo campañas presidenciales para gobernadores, legisladores, presidentes municipales. En el tema de estrategias generales de comunicación política en México y Centroamérica. Consultora senior para funcionarios de alto nivel del gobierno federal, gobernadores, presidentes municipales y legisladores en temas de posicionamiento, comunicación estratégica y gestión institucional. Conferencista y catedrática en instituciones como Universidad Iberoamericana. Diplomado en estrategias de comunicación política en comunicación de gobierno en conflicto y crisis. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad de Guanajuato, Universidad Anáhuac, en donde fue directora académica del doctorado en gestión estratégica y de la maestría en gobierno. Autora de diversos artículos y ensayos de difusión sobre campañas electorales, comunicación política y posicionamiento. Pues sí, hoy eh, anunciamos su, pre, su presentación, doctora, diciendo que se trataba de, eh, el tema era comunicación política, cómo se comunica el gobierno con los ciudadanos. TikTok, Face, Twitter, eh, periódicos. Y la verdad es que todos creemos saber, pero pues eh, no, o nunca hemos estado con una persona tan versada en el asunto como usted y le da la bienvenida y la palabra para que nos haga favor de, pues, de desarrollar este tema que sabemos que tiene su complejidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a, a todos. Este, para mí es un privilegio haber recibido esta invitación de parte de ustedes. Eh, el licenciado Arce me hizo el favor de comentarme hace algunas semanas, entonces les, les agradezco el, el, el privilegio de platicar con gente talentosa y comprometida de mi querido Guanajuato. Gracias. Eh, con mucho gusto. ¿Cuánto tiempo tenemos para que yo les pueda platicar un poquito del, del, del tema, este, licenciado pues, entre 30 y 45 minutos, lo que usted okay. quiere, y después pasamos a, a las eh, interrogantes, comentarios de los miembros del observatorio. Con muchísimo gusto. Yo mandé por ahí, si me hicieran el favor de ponerlo en la pantalla, no sé si se pueda. Sí. Una pequeña presentación, eh, es, que simplemente eh, es eh, para guiar nuestra charla. Y... Sí. Eh, para darle un poco de orden y, y, y, y bueno exponer un poco eh, eh, eh, cómo, cómo estaríamos nosotros conversando en este eh, en esta sesión claro. eh, en efecto el tema general es comunicación política no que genera en algunos de nosotros mucho interés y en muchas personas eh, genera un poco de urticaria, porque luego vemos en el, uh, eh, en el mundo público eh, cosas que nos hacen ruido en torno a la comunicación política. Entonces, yo lo primero que hice, eh, me permiten, es plantear una serie de preguntas eh, que estuvimos... Eh, peloteando con el maestro Arce para que yo de alguna manera buscar abordarlas y son y son estas no a ver eh, un poco y me van a disculpar lo coloquial qué es la comunicación política con, con qué se come no eh, para qué sirve realmente sirve para algo eh, yo daría mis argumentos por qué es importante es como la guía de cosas que me interesa conversar hoy con ustedes. ¿Quiénes la necesitan? ¿Qué tipo de actores, de instituciones? Y luego una parte muy puntual en la que me gustaría explayarme un poco es cómo se diseña una estrategia de comunicación política de manera profesional. Porque esa es una de las grandes quejas que se plantean en el gremio, ¿no? Que, que, que no todo se hace bien, cómo se usa, cómo se opera, cuáles son sus principales problemas, y luego hice varias láminas sobre eh, los, los mitos y los errores que hemos visto en la práctica profesional de esta importantísima área que es la comunicación política. ¿No? Entonces, eso es un poco lo que me gustaría eh, abordar con, con, con ustedes, Seguramente me faltaron muchas preguntas. Yo de, al final seré todo oídos para intentar responder si hay alguna inquietud y, y, y espero no, no hacerlos muchas, muchas bolas, ¿no? Eh, como, como usted decía, yo me dedico a esto hace más o menos, más o menos un cuarto de siglo, eh, pero empecé con el tema mucho antes. Yo hice mi tesis de licenciatura Uh, la, tesis, la licenciatura la terminé en 1986, y en aquel momento yo hice un trabajo de cultura política, hice una investigación entre estudiantes de universidades en la Ciudad de México sobre cultura política, eh, que entonces quiere decir que ya desde entonces, bueno, yo traía como, como un poco la espinita de trabajar en estos temas, no de manera profesio profesional, pues lo hago ya de hace un, un cuarto de siglo. Primera pregunta que un poco lo quise plantear en, en, en esta lámina es eh, a ver qué qué es la comunicación política a, a qué se refiere yo les diría en términos generales esto es ilustrativo no es exhaustivo que primero pues es aquella comunicación que emiten los gobiernos que es un poco lo que venía en la lámina de, de la, eh, eh, del Observatorio Ciudadano, es, es la, aquella comunicación que emiten los tres poderes en los distintos niveles de, de, de gobierno, eh, es también la información a partir de la cual los gobiernos nos presentan sus resultados, eh, ya sea solo para informar o para orientar a la opinión pública. Pero resulta que también tenemos comunicación política que se deriva, por ejemplo, de algunos procesos de cabildeo. Eh, hay actores, hay grupos empresariales, sindicatos, distintas organizaciones, grupos de presión, grupos de interés, que al subirse a la esfera de lo político, pues la verdad es que también trabajan con comunicación política, abren diálogos y, y posicionamientos. Eh, y luego, por supuesto, yo les diría, eh, pues todo lo que tiene que ver con campañas y procesos electorales, ¿no? Entonces, con esta lámina un poco lo que yo me, me gustaría dejar en la mente de ustedes es que la comunicación política es un fenómeno complejo en donde participan cada vez más muchos actores, no solamente los gubernamentales, y que… Eh, genera una masa crítica en los medios, en los medios tradicionales y en los medios electrónicos eh, de información que a veces satura. ¿no? Entonces aquí yo les diría, con esta lámina lo que quiero decir es un fenómeno altamente complejo y a veces de difícil comprensión. Quizá, eh, eh, si nos podemos ir a la siguiente, eh, algo más que es importante y que lo ponía yo por ahí es que la comunicación política, y eso no todos los actores lo entienden, no solamente involucra información. La información es unilateral, solamente se emiten datos o lo que sea, y la comunicación política, por excelencia, requiere un proceso de retroalimentación eh, con la ciudadanía, con la gente, con eh, las personas. Entonces, eso es importante. Eh, por excelencia, el espacio donde se concentra la mayor atención de comunicación política es, es este que yo puse aquí, en esta siguiente lámina, que es todo lo que deriva, no, estamos bien, anterior, vamos, en la de los círculos, exacto. Nuestro espacio de concentración es este. El grueso de la comunicación política la absorbe, se enfoca, por un lado, en las campañas políticas, partidos, candidatos, etcétera, y por otro lado, la comunicación política que deriva de las instituciones gubernamentales, ¿no? Esas son como los dos grandes focos de atención en donde todos los días y a todas horas estamos viendo distintas manifestaciones y mensajes en este sentido. Aquí me gustaría darles un poco de antecedentes. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero… Este concepto de comunicación política en México es relativamente nuevo. Todavía cuando yo estudié, cuando eh, inicié mis prácticas profesionales, eh, digamos, eh, lo, que, lo que se hablaba en términos jurídicos y en términos, eh, en el ámbito eh, de las instituciones gubernamentales y de los partidos, se hablaba de comunicación social. No sé si lo recuerden, a lo mejor en el observatorio hay periodistas, no, no lo sé, pero acuérdense que hace algunas décadas hablábamos de comunicación social y las oficinas gubernamentales, muchos de ustedes eh, entiendo que han sido eh, servidores públicos, tenían en sus oficinas áreas de comunicación social y así se llamaba. Sin embargo, en México, a mediados de los 80, y esto para ubicarnos un poco en el contexto de lo que ha pasado en las últimas décadas, empieza a surgir en México el concepto de comunicación política. O sea, hay un cambio en la denominación y una diferenciación importante entre lo que es solo comunicación social y lo que se eh, surge como... Comunicación política. Entonces, ubiquemos este, este fenómeno de transición en nuestro país eh, alrededor de los años, de los años 80. ¿no? Y si nos acordamos en términos de campañas políticas, es en esa década que las campañas a nivel nacional y estatal, las campañas políticas en México, empiezan a hacer uso de herramientas de comunicación política. O sea, en nuestro país es un fenómeno relativamente reciente. En países como Estados Unidos, este tema en la comunicación política es mucho más antigua, pero bueno, eh, en el caso de México, así, así estamos, ¿no? Eh, ¿Qué otro dato es importante aquí? Que empiezan a surgir en esa década alrededor de este nuevo espacio laboral de la comunicación política Empiezan a surgir nuevas profesiones y nuevos expertos para poder abordar el fenómeno. Entonces eh, empieza a surgir el gremio de los encuestadores, eh, empieza a surgir el gremio de los estrategas, ¿no? que es poco eh, donde, donde yo me ubico, de los publicistas de la comunicación política, de los entrenadores en discurso y en medio y luego de los abogados electorales. Entonces, la comunicación política genera toda una serie de nuevas profesiones, de nuevas áreas de expertise que como en cualquier profesión, hay gente buena, dedicada y seria, y hay charlatanes. Así como hay buenos abogados, y buenos contadores, y buenos periodistas, y hay del otro lado no, tan buenos abogados y no, tan buenos conadores y no, tan buenos médicos, sucede lo mismo, idéntico, lo mismo, entre los profesionales que se dedican o nos dedicamos a la comunicación política. Entonces, creo que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque nos empieza a ayudar a explicar por qué a veces hay tanta confusión en, en, en, este, en este fenómeno, no, no eh, la comunicación política ya en los 90 y después, pues la verdad es que se convierte en, en una industria, en una industria que empieza a, a, a crecer exponencialmente y que como tal, reitero, eh, reúne a gente que lo hace bien y a gente que no lo hace tan, tan bien. ¿No? Eh, un poco, me, me parecía importante dar un poco este contexto, este, este antecedente eh, para, para, para entender el fenómeno y lo novedoso que, que es en la, eh, en la República Mexicana. Entonces, nos concentramos en, estas dos, eh, en estos dos espacios y si podemos ir a la siguiente lámina, por favor. Me gustaría responder otra pregunta, bueno, y, y, y de las que planteábamos por ahí en la primera lámina. Ok, la comunicación política se concentra en campañas candidatos y en gobierno. Está muy bien. ¿Y para qué sirve? ¿Qué es en el fondo lo que buscan los actores, lo que deben eh, lograr con eh, un ejercicio? profesional de comunicación política. Pues yo les diría que son dos cosas en lo fundamental. Me voy, eh, me voy a lo grueso, ¿sí? Me voy a los, a los grandes objetivos generales. Cuando uno trabaja eh, para una campaña política, para caso de gobernador, presidente municipal, diputados, lo que ustedes quieran. Con la estrategia de comunicación política, lo que buscamos es generar preferencia. Es lo que está ahí en, en morado en la lámina. O sea, ¿qué queremos con nuestra comunicación política? Pues ¿Ganar votos? ¿Sí? Si se trata de una campaña política Y aquí esto es muy importante porque empieza, uh, vemos, vemos campañas en donde empieza a haber confusiones y se, hay, hay demasiadas agresiones, hay demasiado ruido y se olvida que lo que realmente queremos en el fondo es generar preferencia. ¿Preferencia para quién? Para un candidato, para un partido, para una planilla. ¿Cuál es el propósito? Si si me voy a la siguiente al, al recuadro azul, ¿cuál es el propósito de la comunicación política cuando se es gobierno, cuando cuando se está en el ejecutivo o en, o, o en el legislativo de cualquier de cualquier nivel de un estado, de un municipio, del país? Bueno, aquí el objetivo de la comunicación política es generar aceptación. Eh, seguramente les suena eh, que ahora hay muchos medios que dicen, que hablan de la popularidad de un gobernante, ¿no? Este, si el presidente o el diputado o el senador son populares, esa es, esa es una expresión vamos a llamarle un tanto coloquial, lo que en realidad los estrategas buscamos, se busca generar en la comunicación política de un gobierno, se llama técnicamente aceptación. O sea, que haya por parte de la ciudadanía, de la sociedad, una valoración positiva de dos cosas. Del ejercicio de gobierno, y de quienes encabezan ese gobierno. Son las dos cosas. Si, si me permiten este concepto de aceptación, entonces es mucho más amplio y mucho más complejo que hablar solo de popularidad, ¿no? Popularidad, o sea, porque el señor me cae bien, porque es muy dicharachero, porque este tiene una muy bonita sonrisa. El fenómeno de la aceptación es mucho más complejo y en el caso de gobierno, lo, me gustaría desglosarlo más adelante, pero en el caso de gobierno implica que las políticas públicas, que los programas de gobierno, que el ejercicio de la autoridad del Estado genere eh, bienestar para la población y esta se convierta en aceptación entonces ¿qué quiere decir? que cuando uno, que cuando nosotros por lo menos mi caso trabajamos con comunicación política para gobiernos lo hacemos no con el afán único de que el titular del ejército por ejemplo, eh, le caiga bien a la gente. No. O sea, hay toda un entramado que debemos considerar y que tiene que ver con qué políticas públicas se está generando, qué programas de gobierno tiene, cómo está canalizando los recursos, cómo está combatiendo la corrupción, cómo está combatiendo la inseguridad, cómo está generando menos pobreza, cómo está ayudando eh, los temas de salud. Y todas esas variables las medimos y las evaluamos para que nuestra comunicación política, en el fondo, nos genere aceptación. Entonces, reitero, es un fenómeno complejo. Y nos vamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Qué es muy importante, entonces, en el caso de la comunicación política? Y esta es, digamos, es una lámina un poco técnica, pero pero ¿qué quise incluir aquí con ustedes? Uno, la comunicación política, y le puse efectiva, o sea, profesional, seria, eh, necesita estar claramente definida, tener una conducción por etapas, por periodos, por procesos, por temas, y tiene que ser evaluada, ¿no? En el trasfondo de esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que una comunicación política profesional es eh, científica, requiere de elementos serios de trabajo y no solo de ocurrencias. O sea, no cualquier persona puede generar una comunicación política que funcione y que consiga los dos objetivos que puse yo en la lámina anterior, que eran preferencia para candidatos y aceptación para gobiernos. Entonces, yo aquí me quisiera centrar que, que, que algo que es importantísimo en la comunicación política es tener una estrategia, ¿no? tener una estrategia que nos permita ir posicionando, en el caso de un gobierno, por ejemplo, Temas que sean relevantes para la gente y que me permitan generar aceptación de la gestión de gobierno. Si nos vamos a la siguiente, o sea, aquí por, por antonomasia, ¿qué les diría yo? Cualquier ejercicio de comunicación política que no tenga una estrategia atrás, pues es poco serio, es poco profesional y pone en riesgo a, a los actores que están involucrados en ese ejercicio, sin estrategia. Eh, digo aquí, me, me vi un poco técnica, pero pensé que era importante recordar que es una estrategia, porque luego a veces uno también, la, las personas, algunas personas tienden a olvidar el significado de las palabras. Bueno, pues una estrategia para que no se nos olvide, y es lo mismo en la comunicación política, ¿Qué implica un plan? ¿Qué, ¿Qué queremos con este plan? Que nos, nos defina, que nos ayude a eh, perfilar conductas en torno a un cierto objetivo. ¿no? O sea, una estrategia eh, nos tiene que dar una guía, una orientación, una serie de pasos, una serie de etapas, una serie de temas. Y al final lo que buscamos son resultados. En el caso del gobierno, ¿cuál es nuestro resultado que buscamos? Aceptación de la gestión. Con esto nuevamente yo a qué volvería, y, y me gustaría mucho eh, reiterarlo, a que no todo lo que comunica un gobierno, no todo lo que vemos en redes, no todo lo que vemos en las noticias, necesariamente es, contribuye a la aceptación de, de los gobiernos, sino que hay muchas ocurrencias y muchas cosas que, que en realidad no apoyan. Eh, si nos vamos a la siguiente. Yo, yo les decía hace un ratito que entonces la comunicación política requiere de un método. No me voy a entretener mucho en esta lámina, no se preocupen, no se espanten. Eh, Simplemente lo que quiero transmitir aquí es que eh, el método que en el caso del de, eh, despacho en donde yo trabajo utilizamos es, es, es este. Antes de diseñar una estrategia de comunicación política, ¿qué se hace? ¿Qué nos dice la ortodoxia? ¿Cuál es el método? Pues se hace investigación de opinión pública. ¿Se acuerdan que yo les decía que con la comunicación política en los 80 surge una serie de gremios, en este caso los encuestadores? Y nosotros lo que hacemos primero es ir a averiguar con investigación bien hecha, profesional, cuáles son las preocupaciones de la sociedad, en dónde están sus agobios, cuáles son sus prioridades, qué sienten, tanto la parte emotiva, como la parte dura, en dónde están sus preocupaciones. Entonces, hacemos toda una fase de investigación eh, con herramientas, por un lado encuestas, por otro lado herramientas cualitativas como entrevistas, grupos de enfoque, etc. Se hace un análisis de las conversaciones que están en redes y con toda esa información, lo que nosotros hacemos después es diseñar esta famosa estrategia, ¿ok? La estrategia lo que nos va a decir es, bueno, eh, en dónde debe enfocarse la comunicación, cuál es la narrativa que vamos a contar, cuáles son los mensajes más importantes que el gobierno le debe comunicar a la ciudadanía o el candidato en su casa, o sea, en su caso, tenemos que hacer un maridaje, si me permiten la palabra, entre lo que requiere la sociedad, entre lo que está ofreciendo el candidato o el gobierno, y todo eso se amalgama en una estrategia que, eh, que se estructura por etapas. Después de eso, la estrategia pues por sí sola no funciona, entonces, eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se baja las, la, la, la estrategia? ¿Cómo se desenvuelve en, una, en mensajes? Bueno, pues a través de la organización, que puede ser por un lado toda la campaña o por un lado las áreas especializadas del gobierno que emiten mensajes, ¿no? Eh, el, el área de comunicación social, eh, los propios voceros, etcétera O sea, la estrategia... Se opera a través de una organización institucional. Después están los mensajes, ya la comunicación como tal. Y aquí quizá nos vamos a detener más adelante. La comunicación la emitimos a través de dos vías. O instrumentos o medios. Radio, televisión, periódico, redes sociales, perifoneo, pancartas, to, toda esta serie de instrumentos que nosotros vemos con mensajes, es lo que nos permite comunicarnos con la ciudadanía. Y luego al final evaluamos. ¿Cómo evaluamos? Nuevamente con investigación de opinión pública para ver si nuestra estrategia está logrando o no aquello que queremos en el caso del gobierno, si estamos logrando más aceptación. Esa es la metodología, digo, tiene mucho más complejidades, pero aquí lo único que, que quisiera yo ver, lo que me gustaría transmitir es que se necesita un orden antes de comunicar con efectividad. Si nos vamos a la siguiente. ¿Qué otra cosa es muy importante y es algo que platicaba con el licenciado Arce, creo que en diciembre? Cuando se es gobierno, tiene que haber... Tienen que ir de la mano la gestión y lo que hacen los gobernantes con lo que se comunica. O sea, tiene que haber un, un vaso comunicante, un, una eh, vinculación entre las políticas públicas y los programas de los gobiernos y la estrategia de lo que se está comunicando a nivel institucional. Por ejemplo, eh, en el caso de la pandemia, hubo estados en la República que montaron eh, una política pública de apoyo a la salud de manera muy exitosa y se comunicó en ese sentido, y yo hubo, hubo otros estados. Incluso por, por desgracia el gobierno federal, en donde no hubo una política pública sólida de, eh, en el caso del COVID, y por ende la estrategia de comunicación, pues tuvo también muchos baches y muchas áreas de oportunidad. Entonces, lo que yo quisiera decir aquí es que para ser efectivos, para ser profesionales, lo que haga el gobierno debe ir de la mano con lo que comunique. Parece una... pero grullada, pero, pero es importante decirla porque la verdad es que no siempre ocurre así, ¿no? Eh, hasta ahí más o menos es un panorama general muy, muy superficial de, de digamos, de qué es y cómo funciona la comunicación política. Y, y las siguientes láminas, los siguientes 10, 12 minutos, si ustedes me permiten, los hice alrededor de, ¿cuáles son, esto que me preguntaba el licenciado Arce, ¿cuáles son los grandes errores, los grandes mitos que uno ve en la comunicación y que generan luego muchas distorsiones, y muchas molestias, y muchos enojos, bueno, o sea, a lo largo de mi ejercicio profesional escogí solo algunos mitos eh, para, para ilustrar lo que luego eh, sucede en las campañas en la comunicación de gobierno. ¿Qué ¿no? he escuchado yo de muchos candidatos? Uno, que las campañas modernas se ganan sin investigación de opinión pública. Eso hoy por hoy, la verdad es que ya no funciona. Una campaña moderna de comunicación política eh, para una elección, ya sea de gobernador, no se diga de presidente de la república, etcétera, necesita saber qué está pensando y sintiendo el electorado. Entonces, cualquiera que les ofrezca a ustedes que hace una estrategia sin investigación, la verdad es que está tomando el pelo. Mito importante. Segundo. Y este es un mito que luego generan algunos colegas eh, publicistas. Las campañas se ganan con un lema, ¿no? No sé si a ustedes les ha tocado escuchar eso. No, es que a mí se me ocurrió decir que, este, voy a inventar, ¿eh? eh si lao es todo corazón y con eso ganamos la campaña. No es cierto. O sea, mito. Las, camp las campañas y los gobiernos necesitan de todo un entramado, de toda una estrategia. Y una frase por sí sola, una ocurrencia por sí misma no lleva ni a generar más votos ni a generar más aceptación. ¿Qué otra cosa este, es un mito? Eh, que la imagen de alguien, ya sea porque es muy guapo o muy guapa o muy alto o muy bajo, es suficiente para ganar. Eso no es cierto. O que es muy carismático o que se pintó el pelo, todo esto que vemos en las redes sociales, de que la imagen en lo físico es suficiente para generar empatía, también es falso de toda falsedad. ¿Qué otra cosa es un mito y que hemos visto que además genera muchísimo desperdicio de recursos, tanto de los gobiernos como de los partidos? Que entre más publicidad se tenga, se van a obtener más votos. Eso tampoco es cierto. Ojo con ello, porque lleva a muchos gastos innecesarios. Y va de la mano con lo siguiente. Eh, si tú sacas más cápsulas, más videos, eh, entre más ridículos hagas, vas a, vas a generar más aceptación. No. O sea, mito eh, falso de toda falsedad. Por otro lado, si nos vamos a campañas políticas, hay quienes todavía dicen no la operación de tierra en una campaña eso es lo que nos va a dar el triunfo la verdad es que eso también es un mito porque hoy sabemos que una buena parte en el caso de las campañas de los votos es a través de el convencimiento y de la, lo que la gente escucha en los diversos medios de comunicación no entonces aquí un poco a manera de resumen yo les diría que Grandes mitos se generan en torno a que los mensajes publicitarios aislados son comunicación política. Eso no es cierto. Eh, yo les diría que hay que tener cuidado con con eso, ¿no? Si nos vamos a la siguiente lámina, un poco repitiendo lo que decía yo hace rato, eh, un gran error que cometen los gobiernos y las y los candidatos es desconocer lo que opina la gente y no investigar. En términos de opinión pública, ese es un gran error. Otro gran error, no tener estrategia o tener estrategia y no seguirla. no Aquí, aquí les pongo un ejemplo. Es pues como ir al médico, el médico ya nos dio la receta, ya nos dijo qué medicina tenemos que tomar, eh, qué ejercicio tenemos que hacer, que tenemos que dormir bien. Sí, ya tenemos todo eso, pero Seguimos echando la copa, seguimos desvelándonos, seguimos comiendo garnachas, pues de nada nos sirve al médico en caso de estar enfermos y entonces tener una estrategia y no seguirla en el caso de la comunicación política, pues sin duda es es un error, ¿no? ¿Qué más me ha tocado ver en las campañas? Voy al siguiente al siguiente recuadro. Me ha tocado participar eh, eh, en, en campañas o en gobiernos que tienen Muchas estrategias y entonces lo que sucede es que hay una revoltura de ideas y el resultado es, es nulo. Eh, ¿Por qué es nulo? Porque entonces lo que dice Amero Arriba, aquí estamos bien, es se realizan muchas acciones de comunicación que están totalmente desbordadas, totalmente desordenadas y no buscan un objetivo común. Entonces eso es un gravísimo error. Y lo vemos, por ejemplo, en cuando el presidente municipal dice, o el gobernador dice una cosa, y su secretario de salud dice otra, y los voceros dicen otra. Y esa serie de contradicciones son errores en la comunicación política, ¿no? ¿Qué otro gran error hemos visto nosotros? Y muchos gobiernos lo hacen. Comunican sin antes haber trabajado. Lo que le puse aquí, comunican sin antes hacer. En el caso de, de los gobiernos, una regla importantísima es, primero es la acción de gobierno y luego la comunicación de gobierno para hacerlo con seriedad. ¿Okay? Otro error importantísimo es... Esto que les decía, se lanzan muchísimos mensajes, unos eh, por vía Twitter, otros por Facebook, otros por el periódico, otros con entrevistas en radio, otros con la televisión, y se dispersan los mensajes. Esto pasa mucho en redes, lo, lo vemos, lo vemos en, en el caso de muchos gobiernos, y entonces lo único que sucede es que se genera ruido para la ciudadanía, no hay un mensaje común, y no permea realmente lo que nosotros queremos comunicar. Eh, ¿Qué otros errores vemos? Funcionarios que no están bien entrenados y entonces son incapaces de comunicarse con la ciudadanía. Gran error. ¿Qué otra cosa? Cuando los gobiernos no tienen voceros profesionales, que les permitan articular su estrategia de comunicación, es otro gran error. Y un vocero necesita entrenamiento, no es cualquiera quien puede encabezar la comunicación de una institución. Otro gran error es que a veces, sobre todo en el caso de campañas políticas, los candidatos no saben cómo mostrar sus ventajas frente a los adversarios. Eso es otro gran error. En una campaña, en un gobierno, siempre se tiene que mostrar qué cosas buenas tengo yo que no tienen mis adversarios. A eso se le llama contraste. Ojo, no es atacar por atacar. No es polarizar, es mostrar qué sí tengo yo, que no tiene el de enfrente y aquí debe haber muchos límites, mucha eh, profesionalismo en la manera como se hace. Eh, ¿Qué otra cosa hay que hacer? Hay que capacitar a nuestra gente que nos ayuda a comunicar eh, para que conozca la estrategia. Si no se hace eso, tenemos problemas. Y eh, las dos últimas, eh, algo que pasa mucho en la política es que nuestros políticos tienden a escuchar lo que le dicen sus allegados, lo que yo le puse aquí, círculo rojo. Y entonces lo que sucede es que se olvidan de la estrategia y salen a comunicar lo que les dijo su compadre, lo que les dijo su señora, lo que les dijo su amigo cercano, y todo eso lo único que hace es generar ruido. Sí, nos vamos a la siguiente, por favor. Y con esta y con esta termina. Eh, no olvidarnos que con una estrategia queremos. Eh, resultados concretos. Por un, cuestión, lado, si es, perdón. por un lado, si estamos en comunicación, en, en, en una campaña, lo es que queremos. Teoría. Perdón. No, es que nos saltamos ya a la siguiente, pero faltaba una muy importante. Ah. Sí, cierto. Sabes que déjame poner, déjame ponerme los lentes. Ya vi esa eh, es. la, la última. No eh, exactamente. Eh, algo que hemos visto en muchas campañas y en muchos gobiernos es que si queremos generar una buena aceptación de nuestra figura pública de los servidores públicos y sus programas, quienes rodean a los actores deben tener un cierto prestigio, una valoración positiva de parte de la ciudadanía. Y esto no siempre ocurre. Entonces, cuando eh, los equipos rodean a los funcionarios, a los jefes, a los candidatos, de actores que no están bien evaluados, de gente corrupta, de gente poco profesional, de gente con mal prestigio público, de gente que ha sido acusada de ciertas cosas, todo eso deteriora y, e, e impide que la estrategia de comunicación política sea efectiva. ¿Okay? Y esto lo vemos muy seguido candidatos rodeados déjenme decirles de reputaciones dudosas pues la verdad es que todo eso no ayuda e interfiere y genera ruido con los con los objetivos de la estrategia de comunicación eh, entonces qué estamos buscando qué, qué queremos para para para eh, para ser profesionales bueno queremos que nuestro candidato, en el caso de campañas, pueda construir una, un mensaje, una narrativa se llama ahora, una imagen que nos permita jalar votos. Y eso es muy difícil. Hoy por hoy, si me permiten la ejemplificación, estamos viendo que a nivel nacional, Pareciera ser que los partidos de oposición al partido del gobierno no han logrado todavía construir un personaje, una imagen, un mensaje que llame la atención del electorado. En el caso de los gobiernos, lo que buscamos construir como resultado es una imagen, un, un posicionamiento, decimos técnicamente, de nuestros funcionarios que le permitan generar más aceptación en el caso de sus gobernantes, en el caso de sus, de sus gobernados, ¿no? Ahí queremos generar aprobación. ¿Qué otra cosa buscamos de manera muy específica? Que todo lo que hagamos con la comunicación sea consistente. Los mensajes, los discursos, las giras, el uso de medios, las visitas, que todo contribuya a la misma estrategia. Y aquí les pongo un, un, un ejemplo. Eh, el mayor error de los gobiernos en todos niveles es pensar que porque sacan muchos tuitazos que porque están todo el tiempo en, en, eh, en Instagram, que porque se la pasan lanzando cosas a Facebook, que eso es suficiente. No, eso lo único que hace es generar ruido. Eso no genera resultados porque no es idóneo para sumar a la narrativa que queremos posicionar. ¿Qué sí si genera esto? ¿Genera gasto? Y genera una perversión del uso, sobre todo, de eh, nuevos instrumentos de comunicación. Ustedes saben que las campañas en Facebook y en todas estas redes sociales cuestan. Entonces, cuando se hace un uso abusivo de las redes sociales, con cualquier tipo de eh, información, no necesariamente se está teniendo una buena comunicación política, lo que se está teniendo es un gasto y una saturación de información que no ayuda. Eh, ¿Qué otra cosa necesitamos para ser efectivos? A veces se requiere establecer cursos de acción, que es el, el, el, la línea número tres, para desposicionar a los adversarios o para generar eh, barreras y que los ataques que nos hacen no nos desposicionen a nosotros. Esta es, es una es un área de trabajo muy delicada porque puede cuando se excede esta línea de trabajo puede llegar a lastimar la fortaleza institucional del Estado o del país. Hoy por hoy mi opinión personal es que ha habido Actores políticos en altos niveles que han abusado del ataque hacia sus adversarios y que eso está planteando hoy en México un debilitamiento institucional, un debilitamiento del Estado de Derecho y un debilitamiento de nuestro sistema democrático que es terriblemente delicado. Por desgracia, algunos gobiernos estatales y municipales están también cayendo en el abuso de estas acciones, que a lo que nos ha llevado es a un ambiente de polarización terriblemente delicado. Me voy a la siguiente. ¿Qué otro resultado necesitamos? ¿Qué otro resultado nos gustaría, nos gusta tener con, una estrategia, con la estrategia de comunicación política? Bueno, eh, pues algo que hemos hecho nosotros mucho en gobiernos es que la estrategia de comunicación esté alineada a mis programas de gobierno y entonces la comunicación sea más efectiva, los recursos se canalicen mejor y esto pues genera consistencia, ¿no? Eh, eh, también hemos visto que esto no necesariamente se hace, pero bueno, es una recomendación de nuestra, de nuestra parte, ¿no? Finalmente, señores, como en cualquier profesión, lo que hay que hacer es evaluar permanentemente con investigación de opinión pública si nuestra estrategia está siendo efectiva o no, porque igual que en cualquier profesión, uno lo que necesita es ajustar y saber si lo que estamos haciendo para generar aprobación o para generar eh, intención de voto está siendo correcto. Entonces, Aquí vuelvo un poco al esquema que yo les planteaba al principio, que termina con evaluación de la estrategia eh, de la comunicación que estamos haciendo. ¿no? Entonces, eh, creo que puse mucha información sobre la mesa. Eh, eh, hay, hay mucha más, pero yo con, con, con esto me gustaría eh, terminar mi intervención. Ya tomé 40 minutos y no me gustaría excederme. Este, estoy a sus órdenes. No se oye, Memo. No, no traes tu micrófono. Perdón, este Cibáñez, eh, si eres tan amable. Gracias. Rosa Isabel, me permito felicitarla. Tres razones hay emocionales. Su padre fue mi director de tesis. Segundo, su padre fue compañero mío en el gabinete, o yo fui compañero de él en el gabinete de Luis Ducoin Y tercero, me tocó tratarlo varias veces. La he escuchado con mucha atención porque está excelente lo que acaba de decir. Ahí se apuntes y me voy a permitir, Memo, hacerlos ver. Hoy no. los partidos políticos, Rosa, son un lastre. Los candidatos deben ser más ciudadanos. Primero. Segundo, el día de hoy las agencias publicitarias inventan candidatos y ahí hay un fracaso brutal de la democracia. Tercero, las redes son muy malas. Estoy viviendo en un año por cosas personales en este último año, ver qué malas son las redes que se han vuelto una chabacuerería. Tercero, he visto las encuestadoras, la mayoría son empresas que cobran el moche de los periódicos. Tercero, la burocracia de los partidos están en su mayoría corruptas y son las que se quedan con la mayoría de las candidaturas, que eso provoca que la democracia mexicana, que es débil, vaya en decadencia muchas veces. Cuarto, son muchos México, Rosa, muchos. He recorrido en estos últimos 14 meses desde Baja California hasta Chiapas son diferentes México diferentes grupos pero me he quedado impresionado de ver que los grupos que pertenecen a Coparmex a Concanaco, a etcétera, etcétera grupos, no a las organizaciones están muy bien informados y tienen una idea muy clara de qué está pasando en México o, o, o apunte así los candidatos no están recorriendo el país, se ponen un teleprompter, en su mayoría, conozco unos que sí lo están recorriendo y tocando las puertas, pero la mayoría se ponen un teleprompter y dicen un discurso que le dice su agencia publicitaria, jamás tocan el corazón del mexicano. Vean ustedes hoy, Rosa, el efecto que está teniendo el 26 de febrero, ¿eh? está fenomenal el efecto que están tomando. Y segundo, no hay focus group. Los candidatos o los aspirantes a candidatos de los diferentes partidos no traen focus groups excepto unos cuantos. Quinto, si sí hay oposición, si sí hay alianzas, y eso no lo queremos aceptar porque hay una nueva modalidad. Hoy los que aspiran a ser presidentes de la República. Se están sentando con los diferentes partidos políticos. Ya no era como antes. Era pecado que el PRI se sentara con el PAN. Era pecado que el PAN se sentara con el PRI. Hoy sí están abiertos los candidatos. En el PRI está abierta la candidatura de Enrique La Madrid. En el PAN está abierta la candidatura. seria de este muchacho Santiago Grill. ¿Te puedo decir dos ejemplos que veo que están en campaña abierta están yendo y recorriendo el país o viendo a la gente y estás viendo también el reproche que existe en los ataques como el de Lili y a como tú dijiste hace rato al maestro, bueno no al maestro a López Obrador y finalmente me gustaría dejar en algo que es fundamental la probidad de muchos políticos está en crisis en Guanajuato Estoy saliendo de una neumonía que me dio tres semanas. Probé en carne propia y me quedé impresionado. Y ya con testimonios fieles de los hospitales generales de la ciudad, del gobierno del estado de Guanajuato, son impresionantes. En vez de estar en otra campaña publicitaria, deberían presumir la extraordinaria salud que imparte la limpieza, la medicina, la atención. Eso es el signo de los guanajuatenses, pero veo a sus políticos del gobierno del PAN promoviendo cosas que no existen, muchos de ellos. Eso es donde deberíamos replantear el proyecto. Para finalizar, perdón, me extendí porque apunté toda la extraordinaria presentación que hiciste es cómo combates la ignorancia de la gente. Pues tienes que ir acá a cada México y yo digo acá a cada México tienes que ir a Acarigua tienes que ir a Sinaloa. Tienes que ir a, a, a diferentes lugares del país porque piensan diferentes, piensan muy diferentes, piensan muy diferentes el de Jalisco a pesar que está cerca del de León, piensa diferente el que está en León al de Celaya. Hay que ir a verlos y pocos candidatos lo están haciendo. Yo lo único que puedo decir al final es que yo no creo en la polarización. La gente en reuniones con los que aspiran a ser presidentes se están abriendo y están diciendo las cosas que no les gusta no tienen miedo y no hay que olvidarnos de algo, hoy es fundamental los medios locales te lo digo por un ensayo que hicimos en Ensenada o por el ensayo que hicimos en Sinaloa o por el de México cada medio en su localidad tiene una influencia totalmente diferente quiero terminar esta maravillosa intervención que tuviste diciéndote algo que pecan muchos Profesionistas que hoy se están alineando del Distrito Federal. Creen que ellos son los sinodales de las elecciones mexicanas. Y eso no es cierto, ¿eh? Hoy, muchos mexicanos, muchos, desde California hasta, hasta Puebla, hasta pues, donde quieras, piensan. Y lo que viene va a ser inusitado. Veamos el 26, la gente que se va a juntar el 26 de febrero en el Zócalo. Y este es el otro México que ya despertó, como ya le dice Muchas gracias, Rosa, y te felicito de corazón. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias. Qué gusto me da volver a verlo. Sí, ese alguien más? No, pues yo creo que si quiere reaccionar a, a algunos de, las, de los ah, comentarios que lo dijo, entonces van a juntar un costal y ya va a estar más complicado. Con mucho gusto. To, Tomé algunas notas. Eh, creo que, y digo, la presentación, si, si, si tú gustas, este, si, si usted ve, eh, gusta compartirla a quienes nos acompañan es, es, la hice para ustedes. Eh, y perdón que es muy ilustrativa, de ninguna manera es exhaustiva, y, y ahí me gustaría ser absolutamente eh, transparente, ¿no? Es, es algo muy, muy gráfico. Eh, pues efectivamente, algunos de los comentarios que nos señala eh, el licenciado Santibáñez están. Eh, siento yo encapsulados en las últimas cuatro o cinco láminas de la presentación que me permití exponer, en donde eh, puse cuáles son los mitos y los errores de la comunicación política. Por ejemplo, todos estos abusos que vemos de agencias publicitarias que trabajan sin una estrategia, eso es un ejercicio eh, viciado en la comunicación política se acuerdan que yo les decía en esta, eh, en esta rama profesional que surgió en los años 80 así como hay buenos contadores y buenos abogados y buenos médicos también hay ma, eh, eh, buenos publicistas y, y, y malos publicistas una, una complicación muy grande en México es que hay muchas eh, oficinas de publicidad, ni siquiera agencias, que trabajan sin estrategia. Y entonces esto es un error. Si ustedes revisan, pues ahí yo lo puse, es un error. Pero además yo diría que no solo es el error del abuso de quien lo hace de manera poco profesional, sin el error de los políticos que compran esos espejitos que les están vendiendo y se gastan el dinero de manera... O poco efectiva y a veces irresponsable y déjenme ir un poco más allá y lo he visto en el gremio en donde tengo muchos años metida. Eh, tenemos hoy por hoy y desde hace años eh, publicistas, estrategas, consultores, asesores y esto todo lo hago con comillas que vienen o del otro lado del charco o de Sudamérica, y como aquí hay un gran malinchismo, por desgracia, cualquier consultor que venga de allí en las fronteras es mejor que mexicano. Y ese es otro, otros espejitos que, que compran los políticos mexicanos y que no nos todos, llevan todos. a desperdicio de recursos, ¿no? No, es, no, lo, no No lo puse ahí en los errores, pero es, es otra cosa que enfrentamos este y que y que y que está en el ambiente. Eso sucede. Hay gente de fuera que es estupenda, que tienen metodologías de investigación de opinión pública maravillosa. Me ha tocado trabajar con consultores eh, tanto americanos como como norteamericanos como españoles que son verdaderos profesionales, pero también me ha tocado debatir y conflictuar con verdaderos estafadores. Entonces, esa es una problemática que ahí está y, y, y la, vivimos, eh, eh, la vivimos cotidianamente. ¿no? En cuanto a las encuestadoras, pues yo les diría lo mismo. Eh, tenemos, acuérdense que en México está la MAI, que concentra encuestadores serios, profesionales, que trabajan, como diría mi abuelita, como Dios manda, pero también tenemos toda una serie de charlatanes que no hacen verdaderas encuestas científicas, sino que hacen algún tipo de sondeos y cobran por ello. Todo esto que se señala genera ruido en el espacio de la comunicación política. Entonces es un ambiente en donde hay muchísimas confusiones justamente por todos estos fenómenos que estamos, eh, que estamos viendo. Adicionalmente, la incursión de las redes sociales ha eh, abonado a este ruido. Y nuevamente lo digo, eh, hay políticos o pseudopolíticos o aspirantes a políticos que creen que subiendo videos eh, simpáticos, de bailes, de colores, a las redes, que con eso van a generar aceptación. O sea, eso también es un gran problema y es un gran error. No, no está listado en las láminas de manera directa, pero, pero, pero, lo, pero, pero es la verdad. Eh, los famosos influencers. O, o, otra cosa que también ignoran, que se ignora mucho en el ambiente es que dependiendo de a qué público me quiera yo dirigir, es el tipo de instrumento que debo seleccionar, por poner un ejemplo. Si quiero lanzar ciertos mensajes dentro de mi estrategia al círculo rojo, pues a lo mejor uso Twitter. Si quiero lanzar ciertos mensajes a un público más amplio, informativo, en zonas urbanas, a lo mejor uso Facebook. Si quiero lanzar un mensaje a cierto tipo de jóvenes más light, pues a lo mejor uso TikTok. Depende de a qué público me quiero dirigir, el tipo de instrumento que voy a seleccionar. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el radio. Hay horarios, eh, también depende de los estados, en donde ciertas estaciones son más escuchadas por amas de casa. Entonces, si me quiero dirigir a las amas de casa, debo buscar ese tipo de programas. Entonces, con todo esto, lo que, le quiero, lo que les quiero decir es que, se requiere de profesionales de la comunicación política para transmitir una estrategia definida con base en investigación pública. Dos, no desperdiciar recursos. Tres, alinearlo con las políticas públicas de los gobiernos. Cuatro, no dañar nuestra ya de por sí maltrecha democracia, ¿no? Ese sería como un comentario general. Muy bien. Vamos a escuchar a Marilena que nos... Yo nada más, doctora, gracias por estar, de verdad está muy interesante, pero bueno, yo fui política, pero quiero saber esto, a ver, ¿qué opinas tú de la frase tan sonada en los políticos que dice, que, me, que hablen mal de mí, o bien de mí, pero que hablen? O sea, ¿por qué? Yo lo entiendo, digo, yo lo entiendo como que a la hora que llega una encuestadora conoce a la nena Castro, ah, sí, la conozco, para bien o para mal, pero la conozco. Entonces, ¿qué opinas tú de esa frase de que aunque hablen bien o mal de mí, pero que hablen? O sea, porque esa es, muy, esa es una frase muy sonada en los políticos, te lo digo con conocimiento de causa. Este, entonces, ¿tú qué opinas de eso? ¿Y qué opinas de la nueva generación eh, por ejemplo, de ciudadanos o la nueva generación de personas o de los jóvenes que, que, que, no, que no les interesa a muchos sectores, muchos jóvenes no les interesa la política, cómo llegar a ellos este, eh, con una comunicación política asertiva, porque a nosotros inclusive nos llevan, eh, a mí en lo particular, te llegan tantos mensajes a lo mejor que no son ciertos, que llega un momento que crees que son ciertos, o sea, ese es el tema porque, porque aunque tú digas se gasta mucho recurso, pero es como todos, te dicen bonito, que es bonito, soy bonito, soy bonito, pues al final eres bonito, ¿no? Esa es la, la cuestión, eso es lo, lo que yo quisiera saber. ¿Tú qué opinas de eso, doctora? Gracias. Muchas gracias. La verdad, súper interesantes las dos preguntas. Voy con la primera y retomo un poco lo que exponía yo. Si una premisa de la comunicación política es generar preferencia si eres candidato, o sea, votos, o generar aceptación si eres gobernante, eh, es indispensable, primero, que la gente te conozca Quiero que te conozca por tus logros, por tus resultados, Cierto. por tus atributos positivos, Cierto. Cierto. por tu contribución. En términos técnicos, si, si me permites este, hablarte de tú, María Elena, eh, en términos técnicos, esto se llama que tu opinión efectiva, ese es el nombre técnico, que tu opinión efectiva, sea de saldo positivo eh, y te voy a poner un, un ejemplo muy muy a ver, muy simple para, para, para tratar de ser clara si de 10 ciudadanos de una colonia te conocen 9 pero 8 opinan mal de ti porque no de ti, de cualquier persona, porque hubo un robo de una lana, porque se tergiversó el presupuesto, porque haces mucho ruido en la noche y despiertas al vecindario. Esos ocho no les generas aceptación ni preferencia. Sí generas conocimiento y generas conocimiento positivo, o sea, que la gente hable de ti por tus logros, entonces tienes mucho más probabilidad de generar preferencia, o sea, votos y aceptación. Entonces yo diría que es un mito, y si quieren lo agregamos a las láminas, es un mito que hablen bien de ti, que, que hablen de ti, aunque sea bien o mal. Eso no es verdad. Yo creo sí. que eso hay que desterrarlo. Es sin duda una equivocación. Y va ligado a aquello que señalaba el licenciado Carles Arce hace ratito. Acuérdense el dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres. Si hablan de ti a través de personajes con mala reputación, eso no te genera ni preferencia ni aceptación. Ahí mi primer comentario. Mi segundo comentario, el desinterés en la política. Eh... Lo que hemos visto en México es que hay ciertos segmentos poblacionales que, en los que ha crecido el interés en el ejercicio público y en la política. Esto es parte del proceso democratizador de México que nos ha costado a nosotros, y me incluyo, eh, por lo menos unas cuatro décadas. De la, de la reforma política de 1977 a la fecha, reforma política entre paréntesis propagandístico, eh, que mi papá ayudó a argumentar desde la Cámara de, de Diputados en, en, la, en la legislatura 76-79, y ahí para acá se ha generado eh, mayor interés en, en, en la política en algunos segmentos. Es verdad, y esto es histórico, María Elena, que los grupos de jóvenes, de manera natural, tienen mayor desinterés en la política, están menos informados y votan un poco menos. Entonces, para los candidatos, en muchos lugares, no en todos, un terreno fértil, para trabajar con comunicación política pueden ser los segmentos jóvenes. No en todas partes es igual. Lo que a mí me ha tocado ver es que hay algunos estados en donde, por ponerles un ejemplo, los segmentos de población en donde uno debe trabajar más son las amas de casa, con un Estoy mensaje bien. específico. Y eso me lo tiene que decir la estrategia. Hay otros lugares en donde el segmento poblacional al que yo eh, eh, dirijo a mi candidato es, por decirles, eh, los pequeños empresarios de las zonas urbanas, además de los trabajadores por su cuenta. ¿Cómo defino yo esos segmentos en donde debo concentrar mi, mi, mi, mi comunicación, María Elena? Los defino con investigación de opinión pública. Así es. Investigación así es. seria. Así Ajá. Es. En términos técnicos se llama, ¿cuáles son mis públicos objetivo en donde mi mensaje, mi candidato, mi narrativa puede incidir para generar profesión, eh, eh, eh, aceptación o preferencia. En resumen, lo que te quiero decir, eh, sí se necesita hacer uso de este método científico que yo intenté describir y de investigación de opinión pública para que te dirijas al público adecuado, que puede estar receptivo a tu mensaje, con un mensaje articulado, serio, estructurado, que al final te genere prefer preferencia. Todo esto no se puede hacer si no hay investigación de opinión pública. Yo señalaba un mito, si tú inundas de spots, inundas de mensajes, inundas de error, lo único que se hace es generar ruido sin resultado. Esa es mi opinión. Y si no está capacitado el candidato, Rosa. Si el candidato es una cabeza hueca, no hay nada que hacer. Lo poníamos por ahí en las láminas. Tanto ¿Sí? el candidato... Un error grave es que el candidato y sus voceros, o el gobernador y sus voceros, o el presidente municipal y sus voceros, no hayan recibido el entrenamiento adecuado. Eh, no todos los políticos, no todas las figuras públicas tienen de por sí la habilidad suficiente para comunicarse con la ciudadanía. Entonces, eh, está por ahí. Es un error eh, no tener debida, me le puse, no capacitar la estructura, la operación, los voceros y los candidatos. Es, es, es importante que, que, que reciban entrenamiento especializado sin duda. Cierto, muy cierto. Muchas felicidades sí. Pues eh, doctora, muchísimas gracias este, por su participación. Eh, la, ma, ma, ma, ma, María Dolores quiere tomar la palabra. Memo, la grabas gente. todo, ¿no? Sí. Memo, grabas sí. todo porque fue un excelente programa. Te pediría un favor. Grabar todo. Pues sí, claro. queda grabado. Piri, Piri okay. queda grabado. Todos los programas quedan grabados. Piri déjame hablar gracias. Sí. Eh, antes que nada muy buenas tardes ya eh, doctora eh, y también a mis compañeros les doy la el, los saludo con cariño a todos los que nos siguen en Facebook Live y doctora yo antes antes que nada eh, yo la quiero felicitar. Una, por su excelente exposición. Dos, por su profesionalismo y un currículum impresionante. Me tiene así. Y tres, por ser mujer. La verdad, este, una felicitación, que este programa, este programa... Me ha parecido tan interesante porque es lo que veni hemos venido haciendo como observatorio, no tan profesional como usted, pero hemos tratado de, de, de darle a la gente, de darle a conocer qué es lo que se requiere y, y no tan, tan técnico como usted, ni tan investigado como usted, pero es lo que vivimos los ciudadanos. Y ahorita acaba de confirmar eh, todos los errores que marcó, los estamos viviendo, todos. Todas las ocurrencias que usted mencionó las estamos viviendo. En nuestra ciudad tenemos un, un presidente municipal tiktokero, así yo le puse, tiktokero payaso, y no nada más yo, fue mucha gente, eh, y él se la pasa haciendo tiktoks payasitos, este, somos las perdidas, perdidas y, y cosas eh, por el estilo, y, y otra de sus ocurrencias que ahora se quiere lanzar para para gobernador, válgame Dios, ojalá que no, y que realmente este programa lo deberían de estar viendo pues toda la gente, para empezar él, y para empezar, este las, los que quieren lanzarse como candidatos, los que quieren entrar realmente, que vean cuáles son todos los errores que usted mencionó, todos los tiene mi presidente municipal, todos, no, no está rodeo, rodeado de gente, para empezar él no está preparado, para, no es político. Él es empresario, aunque después dice que no, pero bueno, eh, eh, error de que él ve lo de enfrente, no ve lo propio, no, porque no tiene nada bueno, la verdad, no puede presumir de nada. Qué pena, pero así es, y esto lo hemos venido diciendo, y antes de, que, de, de la campaña se dijo, estuvimos haciendo como un análisis cada uno de los candidatos, de su gente, no nada más de los candidatos, sino de la de la planilla, de los que posibles que iban a quedar dentro del ayuntamiento, porque el ayuntamiento a final de cuentas es el que manda, ¿no? Los regidores con sus votos, pero pues hemos visto que realmente no tienen, una, la preparación, dos, no tienen eh, las ganas de, de trabajar por, por, por la ciudadanía, sino a beneficio de la ciudadanía para, para ellos mismos. Y, y pues no me queda, ni me resta, yo no quiero ahondar mucho en esto, pero me gustaría mucho que este programa lo, lo hubiera visto mucho más gente, mucho más gente, eh, este lo vamos a lo vamos a viralizar porque a mí se me hace importantísimo que esto lo conozcan. Además son tips, tips buenísimos que usted les está dando a los candidatos sin cobrar, a los, a los que van, a los que se quieren lanzar para candidatos, para y sin cobrar porque esto cuesta, y usted lo acaba de decir, ellos gastan, gastan dineral, un dineral en, en hacer pre campañas que ya las están haciendo desde que toman posesión en el gobierno, porque quieren seguir este, dentro de la política, pero una política mala, sin este tipo de herramientas que usted les acaba de dar. La felicito, la felicito muchísimo, este, para mí es muy grato haberla conocido y, y, y saber una lo profesional que es, Dos que nos está dando toda este, esta gama de, de, de conocimiento gratis. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, doctora. Fue un placer estar escuchándola. Este, muchas gracias por sus, este, por sus, por sus sí. comentarios, la verdad que me siento, me siento halagada. Eh, tendría yo dos reacciones. Eh, este ruido que vemos en la comunicación política, yo creo que es una forma de perversión, no solo de la comunicación política, sino de la política como tal. Es un hecho, es un fenómeno, yo no lo quiero calificar de bueno o malo, simplemente es algo que estamos viviendo. Mi sugerencia permanente en este sentido para quienes quieren incursionar en el servicio público eh, eh, o en las campañas políticas es, es indispensable profesionalizarse. Por eso yo lo ponía en una de las primeras láminas. Mi pregunta era, ¿cómo se diseña la comunicación política de manera profesional? Toda mi vida, en todos los ámbitos, he estado en contra de las ocurrencias, de las improvisaciones y de la irresponsabilidad entonces creo que es importante el profesionalismo en este ámbito como en cualquier otro primera reacción segunda reacción falta todavía en en méxico en la sociedad eh, en algunos eh, entre algunos políticos eh, mayor educación en este tema y esa es una cruzada en la, que, en la que yo he estado participando desde hace muchos años, en pequeños círculos, en conferencias, en universidades, en centros educativos, de eh, tratar de transmitir modestamente, en la medida de nuestras posibilidades, este conocimiento para que haya más información y un ejercicio más responsable de la política. Eh, es una tarea larga, ardua, difícil, pero yo creo que hay que dar la batalla. Y en este sentido, el hecho de que ustedes tengan el Observatorio Ciudadano de Guanajuato ya durante mucho tiempo, creo que es una muy buena muestra de cómo sí hay espacios en donde se mejora la participación social en los ámbitos de eh, la vida pública, en donde todos tenemos derecho a opinar. Entonces eh, pues yo los solicito también. Doctora, muchas gracias por la, la participación. Fíjese que ese no es un programa de radio, ni de televisión, ni de internet. Es una parte de nuestra sesión eh, que realizamos el observatorio, pero la hacemos pública. Entonces nos están escuchando eh, algunas personas y han eh, reaccionado. A sus palabras, así que le voy a pedir a nuestra compañera Lolita está, que. Memo, me no, me está Hilda pidiendo la palabra. Ah, Entonces, perdón, perdón, Hilda. Sí. Doctora, un gusto, la verdad, ha sido eh, demasiado interesante, mucho conocimiento sobre lo que es esto de, de, de, de la comunicación política, porque realmente, como, hay, como ciudadanos, este. Pensamos eh, precisamente con toda esta tecnología de redes sociales que esa es la comunicación correcta, cuando realmente tenemos que profundizar en, que, en verificar si existe una buena estrategia y como usted lo ha mencionado, ¿verdad? Eh, los mismos políticos. Y obviamente hoy vemos como resultado... Eh, pues que no, no están haciendo una buena comunicación política. Lamentablemente se ve viciada y esto también va atrás de una, de una gran corrupción porque algo que, que como que no ven como entregable, pues contratan a cualquier charlatán, ¿verdad? Y obviamente sabemos que atrás de esto viene una corrupción porque están utilizando, porque le dicen te doy esta lana y luego me das esto, qué sé yo. La, es lamentable cómo han, como han distorsionado todo, esto, todo todo este servicio cuando puede ser profesional y obviamente que usted lo ha mencionado perfectamente, si hay una buena comunicación política, pues tiene que ex existir entregables, ¿por qué? Porque se deben de estar evaluando como usted lo ha mencionado y es algo que, que, que nosotros como ciudadanos tenemos que estar visualizando y, y, y hacer esa distinción, ¿no? Y que no nos traten de vender cosas quienes no son, quienes no lo van a hacer. Porque si desde un inicio realmente están siendo charlatanes, pues ese va a ser su gobierno, ¿no? Ese va a ser su desempeño realmente. Y, y, y claro, habemos de todos profesionistas, ¿no? Hay charlatanes, hay muy buenos, hay muy profesionales, pero pues también poco a poco requerimos que la ciudadanía vaya teniendo más conocimiento. La verdad es que. Yo le agradezco muchísimo y créame que sí voy a hacer mucha difusión en este tema porque es muy, muy importante, ¿sí? Muchísimas gracias y felicidades. Bien, un ícono gracias. de la incorrupción. Sí, Carlos, por favor. Bueno, yo nada más, este, algún comentario muy preciso. Primero agradecerle a Rosa Isabel que haya estado aquí con nosotros. Eh, Varios han eh, hablo, bueno el piri habló sobre todo del licenciado Miguel Montes este, su director de tesis y papá de de, de, de Rosa Isabel eh, yo lo que digo es que es igualita a su mamá que fue mi maestra de sociología en la Universidad de Guanajuato eh, me puso en contacto con Weber na, con, con Max Weber nada más este, bueno pero a ver Rosy Isabel eh, el entorno en el que estamos viviendo, muchas campañas políticas, muchos gobiernos. O sea, tenemos campañas políticas que pues, verdaderamente son una simulación o tratan de ser una simulación, que no les importa todo esto que tú has comentado, porque lo que quieren es popularidad, porque quieren confundir la popularidad con el apoyo. Y esto lo hacen precisamente en un ambiente de simulación, porque lo que realmente se busca a través de los partidos políticos y a través de la extracción de rentas desde los gobiernos, es hacer grandes paquetes de dinero para ir a comprar el voto. Y tienen toda esta historia de los operadores políticos del día de, pues es un entregadero de dinero y sobre todo clientelización que ya viene desde hace muchísimo tiempo. Aquí, por ejemplo, están trabajando en cocinas populares que luego se van a convertir en centros para este, administrar eh, cómo vayan mandando a la gente a votar. Es, y, y se dan, no sé, 60, 100 comidas diarias porque la gente se está muriendo de hambre, hay muchos pobres y entonces les tenemos que dar de, de comer. No es cierto, lo que están haciendo es clientelizando ya a un... A un nivel eh, de, de, de este verdaderamente mezquino entonces por eso ya no les importa tanto por supuesto que la comunicación política los tiene sin cuidado lo que quieren es algo que más o menos les camuflaje el asunto, el asunto este, frente a la campaña porque si no aparecen en las encuestas encuestas que también pagan bueno pues nadie entendería cómo ganan ¿Y cómo ganan? Pues como te lo estoy diciendo, a través de la compra del voto. En la última reelección que hubo aquí, pues se gastaron por lo menos 10 millones de pesos en compra de voto. Este, un buen trancazo de, de votos y sobre todo ya eh, tienen toda un, todo un trabajo eh, en las comunidades rurales, que son las susceptibles para hacer todo esto, pero un trabajo hecho en serio, muy profesional en el sentido de ir a pervertir a los ciudadanos, de arrancarles su libertad para votar y para clientelizarlos para que tengan que votar con, por ellos. No nada más un partido político, sino esencialmente los que están en competencia. Todos andan en lo mismo. De tal manera que ya se ha creado un ambiente en las comunidades que es, no es otra cosa más que un mercado del voto. Pues, ¿tú qué me vas a dar? Porque el verde me da este, tanto, el azul me da tanto, el amarillo tanto. Entonces, este, la gente ya realmente está pervertida en ese asunto. Entonces, el, el, el tema es, es muy, muy, muy complejo en esta situación. Y luego uno ve, pues, cómo no es uno, sino prácticamente todos los gobiernos andan en las mismas. Eh, esto quiere decir que el voto verde y la relación de las comunidades con los gobiernos pues está bajo este este influjo. Únicamente eso es lo que les interesa. ¿Por qué? Porque le apuestan a la abstención en las ciudades, especialmente jóvenes, mujeres. Hay ahí una brecha como de un 40 de de estas personas que no votan, no les importa, no quieren salir a votar creen que ese no es un asunto para ellos porque ellos están en sus negocios, están preocupados en otras cosas. Y los que acaban definiendo las elecciones, pues es este voto, este, pues prácticamente eh, adquirido, negociado con los partidos políticos. De tal manera que, pues, confundir el asunto de publicidad y compra de publicidad y gasto en publicidad, donde aparte de los contratos va un moche, pues esto es lo que se contrata y no comunicación política. Es, pues esa es la pregunta que yo te haría, que, o más, más bien el comentario que yo esperaría, ¿qué que, que se hace ante esto? ¿no? Gracias y de veras mil gracias por tu disposición y por el tiempo que nos has este, dedicado. Sí, no. Al contrario, gra gracias a ti, Carlos. Eh, yo creo que tú describes de manera eh, importante, efectivamente, eh, dos, dos cosas, eh, resumiría yo. Un eh, proceso de perversión de la manera como opera nuestro sistema democrático. Es y eso es, es un hecho, ¿no? Eh, con todas estas características. Dos, eh, cómo desde distintas aristas la política se ha convertido para algunos en algo que yo por supuesto rechazo de manera contundente, que es un negocio uh -huh. o muchos negocios en muchas ocasiones salpicados de corrupción. Eso es otro hecho, sin duda. Aquí me gustaría distinguir que esto no quiere decir que la comunicación política sea mala o buena, simple y sencillamente que hay actores que usan esta ciencia de manera correcta y profesional y hay actores que no lo hacen así. Pero sin embargo, me parece que lo que se señala aquí va mucho más allá del ejercicio solo de la comunicación política, Carlos. Eh, lo que se describe, en mi opinión, es un, una parte de, eh, de lo que es el populismo. Los populismos eh, eh, actualmente, no solo en México, sino en muchos países, los populismos pueden ser de izquierda o de derecha, yo creo que el eje de análisis izquierda-derecha hoy por hoy es insuficiente para entender el fenómeno que estamos viviendo. Los populismos tienen muchos rasgos, algunos de los cuales ustedes señalan. Hay teóricos, hay estudios muy serios que hablan de cómo el populismo es un fenómeno que va en contra de los sistemas democráticos de los países. Y creo que eso debe prender una... Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que eso debe de prender un foco de alarma alto entre eh, ciudadanos conscientes, que afortunadamente yo creo que también en México cada vez hay más grupos sociales preocupados así por es, mantener... El, el sistema democrático que tanto trabajo nos ha costado construir, eh, porque además yo aquí me gustaría terminar con una reflexión. A mayor democracia, aunque sea con errores, mayores libertades y eh, respeto al Estado de Derecho. Libertades y Estado de Derecho son condiciones sin ecuanón para que los gobiernos y la sociedad caminemos juntos con errores, con discrepancias. Entonces, eh, creo que las reflexiones que muchos de ustedes ponen, reitero, va, van mucho más hacia el análisis político y no se quedan solo en, en el ámbito del ejercicio de la comunicación política, sino que trascienden a que hoy por hoy es más necesario que nunca trabajar para tratar de disminuir estas perversiones en las que se ha caído y seguir fortaleciendo el régimen democrático que la verdad este pues nos hemos venido dando dura, durante las últimas décadas. Esa sería como una reflexión general. Gracias, doctora. Ahora sí le voy a pedir a Lolita que nos lea, por favor, la participación de los que están siguiéndonos en Facebook Live. Por favor, Lolita. Una molestia nada más. Yo sí. les ofrezco una disculpa. Me tendría que retirar en 10 o 12 minutos. Sí. sí, sí. Gracias. Gracias. Sí, doctora, muchas gracias, Memo. Eh, Mario Rodríguez Llebra dice: saludos a, to a, a la exponente de tan importante tema. Luis Arce, hoy, entre comillas, comunicación política igual al arte de engañar a la población por personas deshonestas, sin perfiles y con la intención de hacerse de los máximos recursos públicos para vivir como reyes ante la inoperancia de la justicia. Víctor García, excelente e ilustrativa presentación. Felicidades a la ponente y al Observatorio Ciudadano. Sí, por último vamos a dar la palabra bien. a Hilda con la, ¿no? Sí, Hilda, por favor, sí. No, yo nada más hice un muji de, de felicidades. Ah, bueno, <risa> pues bueno, muchas gracias a todos mis compañeros, a la doctora, Montes eh, Mendoza por su parte, brillante participación. Eh, esta eh, sesión se queda grabada en Facebook Live y también la subimos a YouTube para que cualquiera la pueda consultar que como vemos, hace falta que mucha gente la consulte sepa que sí hay un asunto serio detrás de la comunicación política. Muchas gracias, buenas tardes y hasta la próxima semana en punto de las 11 de la mañana. Muchas gracias, buenas tardes, buen provecho.